¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata, todo hombre de mentalidad clara sabe lo que quiere. Pero el solo saber qué se quiere no implica que sepas cómo conseguirlo. Y he ahí lo difícil. Conseguir el trabajo de tus sueños, un aumento de sueldo, iniciar tu propio negocio, conquistar a la mujer de tus sueños, etc. Todo eso es difícil, pero no imposible. Para obtener lo que quieres es crucial desarrollar un plan, un enfoque y un método. ¿Y cómo? Pues hoy aquí en Estilocracia te mostraremos las mejores 5 formas de obtener lo que quieres. Primero, pregúntate. Pregunta y sé específico. Aunque parezca obvio, es a veces poco claro saber exactamente lo que queremos sin tener claro qué es eso. Muchos solo tienen una ligera intuición, pero no saben qué es y qué implica lo que quieren. ¿Quieres dinero? ¿El mejor de todos en tu rama? ¿Quieres un buen puesto en tu trabajo? Nadie sabrá lo que quieres, solo tú puedes saberlo. Pregúntate exactamente qué es lo que quieres. Sé claro y ten confianza en lo que piensas. No andes por las ramas. Expresa tu deseo de manera específica y concisa para que no haya ni confusiones ni dudas. Deja de disculparte. Es difícil y a veces incómodo pedirle a alguien ayuda de un nivel superior. No se puede ser firme todo el tiempo y las personas pueden no interesarse aún cuando hayan aceptado brindarte ayuda por lo que tendrás que disculparte por lo que quieres y reiterar varias veces tu objetivo como por ejemplo, lamento preguntar pero, o oh, si no es gran cosa pero jamás lo hagas, sé fuerte, no tienes nada por qué disculparte ya que disculparte no es lo mismo que ser cortés se puede ser cortés sin retroceder y sin lucir débil Disculparse por tu deseo indica lo desconfiado que eres, lo que puede hacer que tu superior se sienta desconfiado al apoyarte. Tercero, haz que tu éxito sea el éxito de todos. Nadie querrá ayudarte solo porque tengas una buena idea o porque les agradas. Entonces debes comprender que cuando pides ayuda a un jefe, a un superior o a un compañero, es necesario que esa persona vea tu éxito como su éxito, porque nada es gratis. Si obtienes lo que quieres, ¿cómo les ayudarás? ¿Aligerarás su carga de trabajo? ¿Significará una posible promoción para ellos en el futuro? Considera lo que la otra persona tiene que ganar y usa estos beneficios como uno de tus puntos de agarre cuando solicites lo que deseas. Si tu logro afecta positivamente tu vida, también será más probable que te ayuden en el futuro. Amigo, si quieres más videos de superación personal y consejos de vida al éxito, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Continuamos Cuarto, hazte invaluable Sé irreemplazable Si eres un verdadero activo de tu negocio, empresa o trabajo en general No solo te querrán a su lado, sino que también te querrán lo más complacido posible La doctora Laurence Schachtkin aconseja a los empleados ser visibles en el lugar de trabajo Ser excepcionalmente productivos y simplemente ser agradables si quieren ser invaluables para el trabajo Trabaja duro, vuélvete un experto en tu campo, hazte de una gran reputación, conviértete en alguien difícil de reemplazar y fácil de satisfacer. Es mucho más fácil pedir algo cuando sus logros pasados hablan por ti. Y quinto, persistencia. No todos los favores, ayudas y apoyo se otorgan a la primera, pero no te desanimes y sobre todo no te rindas demasiado rápido, solo porque hayas obtenido 1, 10 o o incluso 100 nos. No significa eso que debas detenerte. Prueba con un nuevo enfoque, intenta otra vez y las veces que sea necesario. Por ejemplo, Lee Iacocca, el expresidente de Ford y presidente de Traylor dijo una vez: "Creo que si sigo trabajando en esto y lo quiero con todas mis fuerzas, puedo tenerlo". Eso se llama perseverancia. Sé perseverante para obtener lo que quieres. Añádelos en tu rutina diaria y estarás listo para avanzar en el camino a obtener lo que quieres, porque quejarse no es una estrategia, así que dile adiós a las excusas y ponte a trabajar. Pero cuéntanos, ¿tú qué haces para conseguir lo que quieres? Estaremos leyendo los comentarios. Sin más que añadir, si este video te ha gustado dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook, subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima.